Ya, hola, muy buenas, muy buenas tardes. Nos encontramos acá en la plaza de Licanray y nos encontramos acá con un joven que viajó de Santiago y se quedó en estas tierras, pero además estas tierras lo recibieron de una manera muy especial. Por favor, adelante, preséntese. Hola, buenas tardes. Soy David, eh, vivo acá en Licanray. Tengo la experiencia, la primera vez que vine a Licanray con un grupo de amigos, eh, en esos años había menos iluminación, así que el cielo se podría observar mejor las estrellas y todo. Eh, no, apartamos de grupo fuimos a los baños del camping, aquí como a tres cuadras de acá, en el camping, hace 15 años atrás. Y mirando el cielo vimos un satélite cruzando el espacio y avanzando de a poco. Pero nos dimos cuenta que después que no era uno solo, sino que eran tres tres estrellas formando una formación triangular que viajaban por el cielo esa noche y no lo podíamos creer Entre yo y mi amigo éramos los únicos que estábamos viendo eso y en un punto eh, este triángulo avanza en el cielo y se empiezan a mover estrellas que se juntan y se empiezan a viajar con el triángulo yo no sé si la, las demás estrellas se empezaron a mover y se metieron al triángulo o la cosa es que de, después que era un triángulo se veían más objetos con el objeto triangular, se movieron las estrellas, fue súper. Ahí entramos en, en furor, en éxtasis, porque fue impresionante para nosotros verlo. Sí. Perfecto. ¿Y te atrapó la, el, acá Alican Ray, la gente te atrapó todo? Sí, sí es que acá es súper místico Ray, el cielo nocturno cambia Villarrica siempre hay avistamientos también, que aquí lo tenemos cerca. Lamentablemente está tapado, en este punto que estamos Bien. bajo, no está Pero sí, de la parte alta siempre se ven avistamientos. Excelente. Bueno, te sí. queremos dar las gracias en nombre de y Chile por contarnos tu experiencia. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ya.